Bueno, ya conocéis a Fresno. Llegó súper, súper, súper delgado. Esto, bueno, esto no tiene arreglo, pero él está ahora mismo bastante feliz. Y seguro que os habéis imaginado un montón de veces diciendo, uy, ¿cómo me gustaría cepillar esta espalda? Que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y la verdad es que es una pasada, además se porta súper bien. Al Algarrobito, aquí donde lo veis, a su tío compañero estaba cepillando a Fresno y ha venido para ver si le ha un poquito de Entonces a él también le encanta que le cepillen ¿eh? además él como se revuelca tanto en todas partes hace la croqueta ahí donde le pilla pues siempre va lleno de, de tierra y, y de todo ¿eh? hola guapo y aquí también sí. Ves como tiene ahí un poquito me viene para que la regla así el flequillo soy como, como el peluquero un poquito por aquí muy bien y ahora están soltando el pelito de invierno. Un montón de pelo de invierno. Vamos, aquí va a salir otro agarroguito. Y ahora que empieza el calor, como es un, un tiempo tan tan confuso este, está un poco así, pero ahora, poquito a poco, irán perdiendo el pelito este, que ahora le da mucho calor en días como hoy. Un poquito por aquí también, vale, bueno. Y ahora sigo con fresno, y tiene mucho más que cepillo. Entonces, pues nada, él es un buenazo, y poco a poco pues se va soltando, Si sí, él ya me va diciendo por dónde, y se va moviendo un poquito, aquí, aquí, queda. entonces esto, luego lo barremos todo, mira, mira que bien queda, oh, tan lindo es. esto es relajante para los dos. ¿Está guapo? Y hace un poquito. Va a quedar bien limpio. Y vas a quedar reluciente en nada. Esto no lo voy a hacer todo porque luego siempre viene gente voluntaria que cuando ha terminado la tarea le encanta luego cepillarle. A él, a Bellano, a todos. Entonces tampoco les voy a quitar este placer. Pero bueno, sí que voy a estar aquí un ratito y vamos a quedar súper bien. Eso que está haciendo este placercillo de oh, a gustito. Aquí, aquí, aquí, aquí. Mira, mira aquí, mira aquí, mira Y esto, esto, que aquí no llega es tu para rascarte. ¿Eh? ¿Qué les dice?